Hola, bienvenidos a este sexto vídeo donde explicamos cómo hacer un juego sencillo de GameMaker. En el vídeo anterior hicimos la Room Main 1 con el primer laberinto que tenía que superar la nave espacial. Ahora en este vídeo eh, acabaremos de hacer el juego. Añadiremos dos Rooms más y haremos que cuando llegue al final de la tercera Room eh, se gane. Se pase a la Room Win, que era donde se ganaba. Bien, para ello puedo hacer una segunda Room donde similar a esta, la puedo hacer directamente desde cero o la puedo duplicar. En este caso la voy a duplicar. Botón derecho encima de Room Main 1, le doy a duplicar. Y la voy a llamar en eh, nombre Room Main 2. Eh, recordemos que cuando acaba la Room Main 1, la nave ha salido por aquí. Así que cuando empiece esta Room, queremos que el sitio por el que entre la nave sea este. Puedo ir colocando las rocas en esta segunda... Voy a dejar... Por si acaso quiero poner más rocas, voy a seleccionar el objeto roca. Puedo ir poniendo más rocas por aquí. Porque ya sé que la nave, si de la run 1 saldría por aquí, cuando la pongamos en la run 2, saldrá por aquí. Pues bien, vamos a ver por ejemplo que entre por aquí la nave. Le dejamos la opción de poder bajar. Voy a dejarla por aquí. Vale, le podemos dar el aspecto que queramos. O incluso, por ejemplo, aquí podemos ponerle una curva. Estoy usando ya la roca. Al duplicarlo ya puedo usar la roca que puse en la otra room Recordemos que conviene dejar al menos cuatro o cinco huecos para que la nave pueda girar sin chocar. Puedo ponerle aquí un sitio un poco más difícil. Ahora que tire para arriba, complicamos un poquito el trayecto. Vale, ahora, por ejemplo, hacemos que venga por aquí... Y finalmente, bueno, podemos hacer que la salida sea por esta zona de aquí. Bueno, no. Aquí, por ejemplo, una zona que no tenga salida. Aquí una especie de curva que tengan que hacer. Bueno, y por aquí se sale. Bien, para que funcione bien esta run, la nave espacial que entra aquí no debe estar apuntando hacia arriba. Tendría que estar apuntado apuntando hacia la derecha. Para eso voy a hacer lo mismo, duplicar este objeto y hacer una nave igual que esta, pero que empiece apuntando a la derecha. ¿Cómo se hace eso? Botón derecho, este objeto lo voy a quitar de aquí, borrar y ahora voy a duplicar el objeto nave. Que va a tener las mismas características que el objeto nave anterior. Solo que ahora de primera va a ir apuntando. Al empezar va a apuntar hacia la derecha. Y al empezar se va a mover a velocidad 10 hacia la derecha. Ok, ok. Y me vengo en la run main 2. Y ya pongo la, el nuevo objeto de la nave que creo. Y por cierto voy a ponerle un nombre que me acuerde. Voy a llamar obj. Nave D, para acordarme que es la nave que apunta hacia la derecha. Y en la Room Main 2 pongo este objeto. ¿Vale? Ahora ya cuando empiece esta nave, aunque de la Room Main 1 hubiese quedado un poquito más arriba o más abajo, al llegar a la Room Main 2 tiene que empezar aquí. ¿Cómo hago que el juego deteste que he pasado de la Room Main 1 a la Room Main 2? Pues es de la siguiente forma. Vamos a crear un sprite que lo vamos a convertir luego en objeto. De forma que cuando choque con ese sprite, cambiemos de room. Pues lo creo botón derecho, crear sprite, lo voy a llamar SPR, voy a poner de 1 a 2, para acordarme que es el sprite de, que luego va a ser el objeto para pasar de la fase 1 a la fase 2. Le doy a edit sprite y voy a crearlo con las medidas exactas. le doy nuevo y va a tener un ancho de 50, como para pasar de la run 1 a la run 2 era un pasillo que, te, que era aproximadamente en esta zona que medía de alto 200 y de ancho 50. Pues le pongo justo esas medidas. Y lo voy a hacer de color transparente, lo voy a hacer incluso más finito, pero bueno, lo voy a hacer. Lo voy a hacer del color que sea porque luego lo voy a poner transparente. Lo voy a poner amarillo para ver. Para poder verlo. Le doy OK. Creo el objeto. Creo objeto. Le voy a llamar obj de 1 a 2. Y pongo el objeto que he creado. Y en la room main 1 lo voy a poner aquí. Justo aquí para que deteste que llega al final del laberinto. Lo ponemos aquí. Y como que quedaría muy feo si lo dejamos así. ¿Vale? Bueno, también se puede poner como efecto. lo no amarillo. Pero lo voy a poner transparente. ¿Cómo se pone transparente un objeto? Pinchamos con el botón derecho encima de él. Le damos a propiedades de la instancia. Instance Properties. Y en alfa es la transparencia. Le puedo poner 0 o 1. Le voy a dejar una pizca de transparencia por si quiero pincharlo después. Aquí está el objeto pero apenas se ve porque la transparencia se le ha puesto casi casi total. Y ahora voy a hacer que... Cuando la nave choque con este objeto, pasemos a la siguiente run, a la run main 2. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos al objeto nave y le vamos a poner un nuevo evento de choque. Igual que le hicimos con la roca, pues ahora va a ser colisión con el objeto de 1 a 2. ¿Qué tiene que ocurrir cuando colisionamos con este objeto? En la pestaña main 1, elijo la opción de cambiar de run. ¿A qué run me voy a ir? a la room main 2 así tenemos el efecto de que cuando llegue ahí cambiamos de room vamos a probarlo eh, le damos al play le damos a start y a ver si consigo pasarme la primera fase la he puesto facilita y ahora al llegar aquí choco con el objeto que he creado y ya paso a la segunda fase claro, aquí todavía no he puesto nada para detectar que llegue al final no he pasado a la tercera fase o a la tercera pantalla vamos a crear la tercera pantalla y en esa tercera pantalla vamos a poner también la meta vamos a hacer eh, un nuevo objeto para no para distinguirlo, aunque podía usar el mismo sprite para dar dos objetos distintos voy a crear uno nuevo para acordarme voy a crear el objeto, lo voy a duplicar y lo voy a llamar SPR de 2 a 3 ok, lo dejo igual porque no lo voy a poner transparente y voy a, crear, voy a duplicar este objeto duplicar le voy a poner el otro spray, aunque es exactamente igual lo podía haber dejado igual obj de 2 a 3 y este es el que voy a usar luego para pasar de la run 2 a la 3 cuando la nave de choque con este cambiaremos a la run 3 vamos a crear la run 3 duplicando la run main 2 vamos a hacer la run main 3 que cuando la pasemos llegaremos al final recordemos que Hemos llegado aquí eh, para salir de la room, así que la entrada en esta room va a ser por aquí arriba. Claro, y el aspecto de la nave que tenemos que darle no puede ser ese. Tiene que ser otro aspecto de nave que apunta hacia abajo. Así que esta la voy a dejar aquí para acordarme que tengo que cambiarlo, pero esto lo voy a tener que cambiar ahora. Vale, vamos a poner por aquí algunos cuadraditos para que no se pueda salir por aquí. No voy a ponerle mucho más para hacerlo rápido. Vale, lo podemos dejar así y cuando llegue aquí, pongo que la salida sea aquí y llegamos a la meta. Pues bien, entonces voy a hacer dos, dos eh, cosas en esta run. Poner la meta y poner la, la nave apuntando hacia abajo. Y voy a hacer una en la run anterior, que es que deteste que hemos salido de la run. Borro la nave espacial y voy a duplicarla. Vamos a crear duplicar y lo voy a llamar obj nave A, para acordarnos que esta va hacia abajo al empezar le cambio el sprite y le pongo el dibujo de la nave hacia abajo y le cambio la dirección en la que se mueve al empezar y le pongo que apunte hacia abajo ok vale y también voy a hacer esto en la run de la run 2 a 3 tengo que hacer que si la nave que apunta hacia abajo la, la nave derecha choca con esta cambiemos de run de la run 2 a la run 3 primero voy a poner este objeto aquí Ay, este objeto que tengo que ponerlo había olvidado que tengo que darle otras medidas Edit Sprite y este como es horizontal no es 50 por 200 sino 200 por 50 el nuevo 200 por 50, ¿ok? Y lo voy a pintar de amarillo también, ¿ok? ¿ok? ¿ok? Vale, sí es cierto que tengo que cambiar el Sprite porque si los dos fueran horizontales no había problema, pero al ser uno vertical y el otro horizontal sí que tengo que cambiarlo. Pues bien, este lo pongo aquí, al acabar la room main, no. 2. pongo aquí. Ese objeto y le doy transparencia, botón derecho, propiedad de la instancia y en alfa pongo 1. ¿Ok? Y ahora, ¿qué tiene que ocurrir cuando la nave D, que es la nave que he puesto en room main 2, choque con este objeto? Que cambie a la room 3. añade un evento que si colisiono con el paso de la 2 a la 3, me salte, acordado en main 1, diferente room, me salta la room main 3. Ok, Es decir, ya tenemos programado para que esta nave entre por aquí. Y si consigue chocar con este objeto transparente que hemos puesto aquí, salta a la room main 3. Y sale por aquí. Vamos a poner la nave espacial que mira hacia abajo, que acabamos de crear. Para que comience esta room y empiece a moverse hacia abajo. Y aquí tenemos que poner la meta para que ya salga la room de que ha ganado. Vamos a crear un objeto meta. Crear sprite. SPR meta. Y aquí eh, lo voy a hacer con medidas exactas. Le voy a dar a Edit Sprite, eh, Archivo Nuevo, y le voy a dar de ancho 50, de alto, 4, de alto 200. Y voy a hacer el mismo procedimiento para cargar el archivo y que tenga justas medidas. Es decir, le voy a dar a Archivo, Añadir desde Archivo, cojo esta imagen que me ha descargado de OpenClipArt, que sale un dibujo de una meta, le doy a Stretch, y así me aseguro que el dibujo de la meta tiene las dimensiones que yo quería este como no me sirve, pincho en él y le doy al botón suprimir, ahora ok, ok, ya tengo aquí el sprite del objeto meta, le doy objetos, crear objeto, le voy a dar objeto meta, y pongo el dibujo del spr meta que acabo de crear, este objeto meta dónde lo voy a poner, en la run main 3, cuando llego a, por este camino al final de la run, Objeto meta, lo pongo aquí. Este sí lo voy a dejar visible para que se vea que el juego acaba cuando llegamos aquí. Bien, pues, y ahora que me queda por programar, que cuando la nave que empieza hacia abajo choque con el objeto meta, hemos ganado el juego. Vámonos a la room Win. Ok, ok. Bueno, yo aquí he metido tres rooms. Vosotros podéis, si queréis, meter alguna más si os si dice tiempo. Bien, nuestro juego quedaría. Terminado así, vamos a probarlo, a ver si me lo consigo pasar una fase a la primera, para ver si llega al objeto meta. Empezamos a probar el juego, le damos al botón Start, se mueve la nave, hacia abajo, hacia acá, hacia arriba, hacia acá, cambiamos de room porque choca con el objeto que hemos puesto ahí. ¡Ay! Vaya por Dios, he chocado y no he podido probarlo. En cualquier caso lo hemos programado bien, si vosotros hacéis la prueba y conseguís hacerlo, veréis que llegáis al room de ganado. Un saludo a todos.